en este momento a compartir con ustedes los comentarios de actualidad, como siempre he tratado de hacer con la mayor objetividad posible con nuestro compañero Sergio Romero. Pero antes yo quiero recordarle que Auto Franklin es y seguirá siendo el parque vehicular más grande de toda esta región. Auto Franklin les recuerda que Puede irse preparando porque ahí viene noviembre. Y noviembre ha sido declarado negro en Auto Franklin porque esta es una oportunidad que usted va a tener para montarse bien montado en un carro de Auto Franklin. Así que prepárese que ya está aquí este noviembre negro. La oportunidad de usted venir a Auto Franklin y aprovechar y montarse en un vehículo de Auto Franklin. Además de que usted va a tener la asesoría de nuestro amigo y hermano Franklin Pera. Y está, se acerca... El mejor mes del año y es Noviembre Negro de Auto Franklin. Así que prepárate para que venga a buscar el vehículo que está aquí en Auto Franklin, que está en la carretera San Francisco-Nago, entrada a Las Guarnas, con financiamiento disponible siempre. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Sergio Antonio Romero Pérez. Víctor, la, la pasada semana, en el transcurso de la semana, me parece que nosotros nos referimos muy enfáticamente y vemos que en el poco tiempo que tiene el Estado, el gobierno en el poder, se ha, ha oído lo que dice el pueblo y ha, se ha manifestado al cónsone con, con la situación tan especial, y no solamente tan especial, una situación una de las, de las situaciones económicas más difíciles y de, y, de, y de salud que se ha visto en la República Dominicana en los últimos eh, 100 años, 50 años y eh, ha dado muestra de una eh, sabiduría que, que hasta ahora eh, salvo algunas algunas cosas que, se, que se son corregibles y que, ya, y que se hacen se están haciendo los aprestos para corregir volvemos a, de, a insistir en, la, en, la, en la, el cumplimiento de la ley de 340 guión 06 donde eh, impide que los funcionarios que los eh, familiares directos de funcionarios senadores, diputados y otras personas que tengan que ver todo con el tren gubernamental eh, sean suplidores del Estado, ya que podría ser una relación sana y de comercio como cualquier otro, pero se tiende a malinterpretar o, o nos han enseñado que se ha interpretado ...que no se ha interpretado mal... ...sino que ha sido una realidad... ...de que la gran mayoría... ...de, de los suplidores del Estado... Eh, ...prácticamente se pertenecen al mismo tren gubernamental... ...y que quizás esto traiga al, al traste... ...no escoger es lo mejor... No, ...lo que más le conviene... ...en el momento dado al Estado... ...sino el que esté más cerca... ...y el que pueda hacer, eh, eh, ...puede estar... Eh, ...pegado de tal forma sea el, el que gane la licitación y eso eh, trae a uno un poquito eh, lo pone incómodo debido a que eh, puede eh, convertirse en una, en una situación un eh, poquito incómoda para el estado ya la denuncia está y el estado tiene que hacerla simplemente el cumplimiento de la ley eh, y eso se manifiesta el día de hoy también El del, de la Finjus, el eh, tu, eh, servio Tulio Castaño ¿verdad? que es el de la FIM dice que los funcionarios no deben suplir el Estado y eso ha tenido y eso se lo debo recordárselo a, al presidente Luis Abinader de, de que una de, de las de la disconformidades que tenía mucha gente y, y muchos empresarios tradicionales del país era eso, que no podían competir que no podían eh, estar a la misma, al mismo tono ya sea con eh, eh, los productos que llegaban fuera o los productos que se deberían salir fuera porque estaban compitiendo con el mismo Estado y el Estado era su propio suplidor pero a través de empresas de funcionarios y, y eso traba el traste de mucha disconformidad en, el, en, el, en, el, en lo, lo que es el comercio y nos gustaría eh, que en este entonces también nos ponga, ponga el oído Luis Abinader yo sé que lo va a hacer para que eso sea por lo menos minimizar a un 60 o un 70% esa, esa práctica es muy difícil desaparecerla en este país porque recuerden recuérdense que aquí en este país eh, tú agarras y te sientas y en 45 minutos tú formas una compañía tú te sientas aquí en este, en este, en este procesador y en 45 minutos tú tienes una compañía formada y lo que acaba de gastar son 2 mil pesos o sea eh a formar una compañía, un familiar o, un, o una o como tenían muchísima gente, eh, por ahí tenían siete y ocho compañías eh, en carpeta y desde que aparecía una licitación sacaban una y eh, ganaban de manera mágica sin tener un, un, un pasado económico, sin tener un pasado en el comercio, esa, ese tipo de, de, de compañía ganaba de manera magistral entonces yo creo que debemos eh, ya eh, eh, ha hablado, ha hablado el, el, la, la, el, el pueblo a través de las redes los denuncia a través de los medios de comunicación y ahora Finjus también eh, hace su denuncia de que de, no deben ser eh, suplidores del Estado los funcionarios y los diputados y los senadores de la nación bueno, así es eh, en otro orden, Sergio, yo... Eh durante estos seis años y pico que tenemos en el aire, eh, en múltiples ocasiones he tenido que decirlo y repetirlo, y es que realmente nosotros eh, vivimos en el circo más grande del mundo, Circo la República Dominicana, eh, y así como somos los más grandes, el más grande circo, así tenemos los más grandes eh, payaso, ¿verdad? Los sí, que somos sí, actores principales sí, sí, de, sí. Esta, de esta función. Miren, eh, saben ustedes que eh, durante este, este mes de octubre, durante todo el mes de octubre se han estado eh, llevando a cabo las evaluaciones para elegir los miembros de la Junta Central Electoral de manera que se han sustituido los que están si no es que se queden algunos y más de 300 personas, ciudadanos dominicanos, eh, han manifestado la intención de pertenecer, ser miembros de la Junta y yo optar por la presidencia de la Junta Central Electoral. Cuando hablo de, del circo, hablo de payaso, eh, y hago la similitud con esta situación que se está llevando a cabo, porque mucha gente, no sé si Sergio cree lo mismo, y usted sí. lo está viendo en este momento, de que ya quien va a ser el presidente de la Junta Central Electoral, de quienes van a ser los miembros de la Junta, el Pleno, ya están predeterminados. Y yo quisiera resistirme a que eso sea cierto, porque yo no creo que esta comisión que fue nombrada por parte del Senado de la República para hacer este tipo de evaluación con la intención de escoger el Pleno de la Junta Central Electoral como de la manera más idónea y democrática posible, tal vez para hacer gala de lo que dijo el presidente, que lo ha dicho en múltiples ocasiones, de que la intención es que se elija una Junta Central Electoral que esté libre de toda, de asuntos de, del partidarismo, que es lo que ha sido costumbre la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Entonces yo me pregunto, ¿dónde viene la parte de, de, de circo en esta situación? Y es que si realmente están ya predeterminados o predeterminados quién va a ser el presidente y quiénes van a ser los miembros de la Junta Central Electoral, ¿por qué montar este espectáculo de permitir hey, que más de trescientas y pico de personas de dominicanos eh, manifiesten la intención de pertenecer a la Junta Central Electoral? Más sin embargo, de ahí no va a, eso, con eso no se va a lograr absolutamente nada. Porque, por ejemplo, Suponiendo que ya la, la, la mucha gente dice que el presidente eh, va a el ser Edi Olivares, que el presidente va a ser, ¿cómo se llama? El otro jaque. Eh, sí. que aspira también, y otros dos o tres que no son muchos los que aspiran a la presidencia y trescientos y pico de personas otros con muchas condiciones otros haciendo el ridículo porque no tienen la más mínima posibilidad ni condición de ser miembro de la Junta y también están ahí dentro de los trescientos y pico pero la, lo que yo quiero decir con esto es que si realmente ya el, el, llámese el, el, el PRM el, el PLD eh o llámese como se llame, ya tienen predeterminado quiénes van a ser los miembros, el asunto es ponerse de acuerdo y colocarlo y no hacer este espectáculo eh, de, ridículo de comenzar a evaluar 300, eso debe ser así lo que estoy, ¿verdad? lo que estoy eh, de yo tener la razón, entonces no hay necesidad de poner a hacer ese espectáculo, nombrar no esta comisión del Senado y hacer este espectáculo por televisión de hacer las evaluaciones, reitero, muchos de los, de los que aspiran, haciendo el ridículo porque no tienen la más mínima eh, condición eh, para, para ser parte de, un, de una institución tiene. como la Junta Central Electoral. Otros, con muchas condiciones, que hasta cierto punto se convierten en parte de payaso, porque usted ponerse al lado de una gente que yo no sé de dónde salió y que fue y depositó su currículo y también está siendo evaluada. Entonces, es en ese sentido cuando me, me, me, me confirma, a mí me ratifica que yo digo que este es el circo más grande que tiene el mundo, que es la República Dominicana. Otra situación, se comenta, se comenta de que la fuerza del pueblo que está pujando, está peleando con el PLD, de quien es la segunda fuerza eh, política dentro del Senado de la República, eh, se dice que, que está cediendo, que podría, eh, podría ceder, lo de la segunda fuerza política por la presidencia de la Junta Central Electoral. Ese es otro que viene acá, que de ser así confirma la percepción que yo tengo. O sea, la fuerza del pueblo está pujando para que sea. Ahora se sí me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Jaque, que es de la fuerza del pueblo. O sea, el otro que es. No que es, cada que la... es que cada, cada partido tiene su o sea, representante ya. Se, se comenta que la fuerza del pueblo está va a ceder posiblemente la intención que tiene de que se reconozca que ellos son la segunda fuerza en el Congreso por a cambio de que se le dé la presidencia de la Junta Central Electoral. ¿Qué paisote es este? no, por repartiendo eso, Por eso vez, yo confirmo y ratifico cada vez que veo acciones como esta de que vivimos en el circo más grande del mundo que es la República Dominicana y los actores que son los payasos, ya usted que me está oyendo sabe eh, quiénes son. Vamos a una pausa comercial y a regreso pues seguimos con los comentarios de actualidad de Sergio Romero y quien les habla como siempre trató de hacer con la mayor objetividad posible. Además que nos resta compartir con ustedes los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierde el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.